Buenas, bienvenidos otra vez a PASI. Espero que estéis bien con las matemáticas, aprobándolo todo. Hoy en nuestra clase de todos los días vamos a aprender el concepto de divisibilidad y algunos algoritmos típicos que se usan en matemáticas discretas. Pues bien, esta, esta explicación se va a basar en el conjunto de los números enteros. Como ya sabéis, el conjunto de los números enteros se nombra con la Z Y lo primero que vamos a aprender es cuando un número es divisible por otro. Y además sus propiedades. Pues bien, se dice que un número divide a otro y se escribe así. Se dice que un A divide a B. Si, sí, solo si sí existe un número T que pertenece al conjunto entero de tal manera que A por T es igual a B, vamos a poner un ejemplo. Nosotros sabemos que 3 Divida 6. ¿Y por qué lo sabemos? Puesto que existe un número T, que va a ser el 2, tal que 2 por 3 es igual a 6. Lo vamos a hacer con otro ejemplo. 4 divida 8. ¿Por qué? Porque existe un número, que resulta que otra vez es 2, que multiplicado por 4 es igual a 8. Pues bien, ahora vamos a ver las propiedades de, de esta definición Pues bueno, aquí os he puesto la explicación Y ahora las propiedades Pues bien, como ya sabemos Que un número divide a otro Si existe esto Pues bien Nosotros vamos a ver Algo tan simple como esto Sabemos que 6 divide a 6 Que 3 divide a 3 Pues claro, un número se divide siempre a sí mismo esto es una propiedad. La siguiente propiedad que vamos a ver es si, por ejemplo, A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Y voy a, a poneros la demostración. Nosotros tenemos que A divide a B. Entonces, por lo que tenemos aquí a por t es igual a b ahora b dividido a c entonces no podemos poner t porque t es el que multiplica a pero podemos poner u entonces b por u es igual a c y ahora si os fijáis aquí tenemos b de aquí también por tanto lo que podemos hacer es sustituir a t igual a b aquí abajo donde pone b ...como B es igual a B... ...donde pone B podemos poner AT... ...entonces... si ...sigo aquí abajo... ...A por T por U... ...es igual a C... ...y cuando llegamos a este paso... ...nosotros vemos que... ...T... ...U... ...es igual a C... ...partido A... ...por tanto... C divide A. Puesto que T y U son números que pertenecen al número, al conjunto de, de los enteros. Por tanto, esto se puede dar. Y al llegar aquí, llegamos a que A divido C. Y la tercera propiedad, voy a ver que es muy simple y muy fácil. No creo que haya falta que haga falta demostrarlo. Si A divide a B, entonces A es menor o igual que B. Por ejemplo, 7 no divide a 4. Pero 3 divida C. Si hay a siempre tiene que ser menor o igual que B. Y la cuarta propiedad es que si A divida B, y B divida A, lo que tenemos aquí es que A sea igual a B o que A sea igual a menos B. Porque si nosotros tenemos que 3 divide a algo y que algo divide a 3, lo que sabemos por, este, por esta propiedad es que A tiene que ser menor o igual que B. O sea que por aquí 3 tiene que ser menor o igual que x. Y por este lado, x tiene que ser menor o igual que 3. Pues entonces la única opción es que 3 sea igual a x y x sea igual a 3. Pero claro, estamos en el conjunto de los enteros, entonces puede darse el caso contrario. Que 3 sea igual a x. Y que x es igual a menos 3. Las dos, los dos casos valen. ¿Por qué? Los números primos son infinitos, porque hay tanto. Puede ser que hubieran poco y nosotros no llegamos al último, pero puede que haya un número finito de primos. Vamos a demostrar por reducción al absurdo. ¿Qué es eso de reducción al absurdo?